Este es el webinar de Media México. Esperaremos minutos para empezar ah, en, en lo que se conecta más siempre. Listo, pues, empezamos. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos, a quienes eh, nos ven ahora en vivo y a quienes nos van a ver más tarde. Eh, yo soy Claudia Muñoz, eh, directora de Wikimedia México. Eh, está con nosotras Alejandro Reyes, quien es oficial de educación de Wikimedia México. Eh, la semana pasada tuvimos un pequeño webinar sobre qué es Wikipedia, cuáles son sus reglas, eh, cuáles son sus... Sus, sus, sus dinámicas, cómo es su comunidad. Y el día de hoy, Alex les va a compartir cómo se puede eh, crear un artículo en Wikipedia, cómo se puede editar un artículo que ya existe en Wikipedia, cuáles son los elementos eh, que nosotros tenemos que tomar en cuenta para, para editar, eh, dónde están los botones directamente, dónde puedo añadir una referencia, una categoría, eh, cómo puedo publicarlo, cómo puedo este, hacer una corrección. Es decir, toda la parte... Eh, directamente eh, en la plataforma entonces eh, estaremos eh, uno este momento con Alejandro y eh, al finalizar tendremos una sesión de preguntas y respuestas eh, muchas gracias y los dejo con Alejandro Hola, eh, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Eh, justo un poco la idea que, traen, que tenemos desde Wikimedia México es eh, compartirles a ustedes un poquito del trabajo que hacemos y también una opción eh, para acercarse a esta enciclopedia libre, que es en la que nosotros colaboramos. Eh, justo en estos tiempos queremos eh, brindarles esta herramienta también para que ustedes eh, le pierdan el miedo un poco y se animen a editar Wikipedia en estos tiempos de cuarentena. Entonces, consideramos una eh, actividad eh, sumamente relevante hoy día para eh, la cuestión informativa principalmente. Entonces, eh, vamos a hacer dos ejercicios el día de hoy. Eh, el primero consta de eh, hacer una eh, pequeña edición eh, y el, posterior, eh, el segundo ejercicio posteriormente vamos a hacer una edición tal cual. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer, les voy a compartir mi pantalla eh, para que eh, ustedes vayan viendo cómo se va desarrollando. Eh, y asimismo, si ustedes llegan a tener preguntas, pueden eh, compartirlas directamente eh, en los comentarios. Y al finalizar, como comentó mi compañera Claudia, vamos a estar respondiendo sus preguntas. Entonces, les comparto mi pantalla para que ustedes también puedan eh, observar eh, de qué va. Esta eh, es la página principal que tiene eh, Wikipedia, eh, Wikipedia eh, se encuentra en diferentes idiomas y justo cada una de ellas eh, va a tener eh, un número, un número eh, marcado de artículos que se han creado, eh, nosotros en esta ocasión vamos a trabajar en Wikipedia en español y le vamos a dar clic aquí, entonces una vez que hayamos entrado a esta página, que es la página eh, más familiar, por así decirlo, la cual tenemos un mayor acercamiento, eh, lo que queremos es que en un primer momento se acerquen a la página, se familiaricen con lo que se encuentra en la página para posteriormente. Eh... Voy a subir un poco el plume. Entonces, eh, nos encontramos en la parte de eh, familiarizarnos un poco con la página que, eh, que tenemos justo en este espacio, ¿no? Entonces, tenemos la página principal, eh, que viene siendo justo esta, encontramos el índice, encontramos una portada, del lado izquierdo encontramos todos los proyectos también que se encuentran por parte de la Fundación Wikimedia y otras herramientas que vamos a encontrar, asimismo, todos los idiomas en los que se encuentra esta enciclopedia libre. Eh... Tenemos la bienvenida, hoy día encontramos que es 1.587.567 artículos en español y que es un, eh, un número que constantemente va subiendo. Eh, encontramos también el artículo destacado, en esta ocasión es una canción eh, del artista Madonna. Encontramos la actualidad, que es lo que está pasando en todo el mundo y que se va justo colocando en este espacio. Eh, tenemos también eh, un artículo bueno, que también eh, entre voluntarios y voluntarias, personas que editamos en Wikipedia, eh, uno eh, da el voto de saber que es un buen artículo por la estructura que se encuentra, por las referencias, por la cuestión de la redacción, que también eso va a ser muy importante cuando nosotros empecemos a editar. Tenemos también el recurso del día, que va a ser una fotografía, tenemos las efemérides y otra vez encontramos todos los proyectos que encuentra la, la fundación. Eh, encontramos los portales, un poco lo que se hace es clasificarlos a partir de algunas líneas de acción o algunos ejes para que eh, nosotros tengamos un acceso más fácil a algunos eh, artículos o algunos temas que tengamos en común. Eh, lo primero que tendríamos que hacer eh, para que eh, podamos editar como tal Wikipedia es crear una cuenta, entonces es muy sencillo, no, no nos quita mucho tiempo. Eh, en la parte superior derecha de la página va a aparecer eh, estos cuatro eh, no, estos cuatro espacios dice discusión contribuciones crear una cuenta y acceder entonces una vez eh, que vayamos a crear una cuenta le vamos a dar clic en este espacio tenemos eh, justo la creación de la cuenta aquí vamos a poner un nombre de usuario eh, aquí pueden ustedes escoger el que sea eh, eh, eh, importante, pueden colocar su nombre Pueden eh, colocar un mote Entonces también eh, hay que tener eh, en consideración eso eh, Podemos también eh, Se coloca una contraseña Que va a ser con la que nos va a dar acceso a nuestra cuenta Y posteriormente un correo Una vez que hayamos eh, Culminado estos cuatro espacios Vamos a eh, colocar el CAPTCHA Que es un comprobante de seguridad eh, Y lo vamos a colocar Una vez que le damos el CAPTCHA eh, Perfectamente le damos crear cuenta y nos va a dar automáticamente ya el acceso. Eh, es importante eh, que tengamos el nombre de usuario y la contraseña perfectamente ubicados, porque luego suele suceder que eh, se nos olvida la contraseña o quizá el usuario. Entonces, también es importante en el correo que tengamos ubicarlo, quizás anotarlo en alguna parte importante para que no, no se nos pierda. Posteriormente, una vez que creamos nuestra cuenta, le vamos a dar en acceder. Yo, por ejemplo, esta es mi cuenta, mi, mi usuario de Wikipedia. Entonces, voy a colocar mi contraseña le voy a dar a acceder y una vez que se accede se va a aparecer el nombre de usuario en esta ocasión como les comento este es mi nombre de usuario posteriormente van a colocarse unas eh, una campanita que son las alertas y avisos entonces justo en este espacio una vez que nosotros hayamos creado una cuenta en wikipedia nos va a mandar este mensaje mi cuenta fue creada hace siete meses entonces Va a aparecer aquí, bienvenido a Wikipedia, el nombre de su usuario, y nos va a dar la bienvenida. Asimismo, una vez que hayamos también eh, colaborado con Wikipedia, nos va a estar mandando algunos mensajes, justo de todo lo que se ha trabajado. Así igual nos va a mandar notificaciones de algunos de los artículos que hayamos colaborado. Eh, es muy importante justo la idea que les comento. Hay que familiarizarse con la página para ver eh, qué, es todo lo que, qué es todo lo que nos puede ofrecer en realidad esta, esta enciclopedia. Eh, un poco recuperando eh, la idea que se hizo en el, el webinado, es tener muy presente los cinco pilares que tenemos de, de Wikipedia, ¿no? Que también en algún momento los podemos checar y eh, también los podemos compartir en nuestras redes sociales para las personas que quieran interesarse y conocer un poquito más. Estos cinco pilares van a ser un eje importante para toda la construcción que tengamos acá. Importante, entre todos y todas podemos editarlo. Eso es muy importante. Eh, hay que también ser muy conscientes de toda la forma y cómo se va construyendo el conocimiento hoy día, que también es un poquito la labor que tenemos eh, en estos momentos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es buscar un artículo. Eh, el primer artículo, más bien el primer ejercicio que les dije es que vamos a editar una página de Wikipedia que ya existe. Entonces, eh, voy a buscar una página y sobre eso eh, voy a, eh, a editar un poco. Entonces, en este momento estoy poniendo cultura de México. Entonces, cuando busco cultura de México, que justo es en este espacio, el eh, lado, eh, lado derecho superior, abajo justo de donde vimos crear cuenta y acceder, y vamos a encontrar, eh, buscar en Wikipedia. Una vez que buscamos en Wikipedia, yo encontré este artículo, cultura de México. Entonces, por lo general, encontramos este espacio, todo lo que es la cultura libre, eh, un poco la descripción que, de lo que va a hablar este artículo, que también va a ser muy importante, como un primer acercamiento a la, a, la, a la información que tenemos. Posteriormente, también tenemos una imagen. Estas imágenes, por lo general, se liberan en otro proyecto que tiene la Fundación Wikimedia, que se llama Wikimedia Commons. Entonces, es un repositorio eh, multimedia donde encontramos audios, encontramos videos y, principalmente, encontramos imágenes. Entonces, eh, todos los proyectos en sí se enlazan en algún momento para crear algo importante. Tenemos entonces, regresamos al artículo, se llama Cultura de México. Entonces, eh, el, lo primero que yo recomiendo hacer cuando uno eh, se empieza a meter en la cuestión de edición es primero eh, familiarizarse sí con la página, pero posteriormente una vez que encontramos un artículo es eh, leerlo, que también va a ser muy importante la lectura que tengamos del artículo, porque... Eh, nos, eh, nos, ha, nos ha pasado que la forma en cómo escribimos quizás un artículo científico o quizás una nota o quizás un blog es totalmente diferente. Lo que queremos en Wikipedia es, total, es una cuestión totalmente, meramente enciclopédica. Lo que pedimos es que justo sea totalmente neutro, también es uno de los eh, pilares importantes que tenemos. Entonces, si tiene algunas faltas de ortografía algunas comas, algunos puntos algunos acentos, eso lo podemos corregir encontramos la primera parte que sería la introducción, posteriormente encontramos todo lo que viene siendo el índice entonces nuestro índice se divide en varios espacios, idiomas de México, religión manif manifestaciones artísticas eh, filosofía gastronomía, televisión y otros puntos importantes en el artículo eh, si nos damos cuenta en estos títulos encontramos también algunos subtítulos y algunos subtítulos de los subtítulos, que también va a ser muy importante entender cómo se está leyendo la información y poniendo la relevancia que tiene eh, cada contenido, cada información. Entonces, seguimos leyendo, eh, vamos viendo cómo se va distribuyendo el artículo a partir del índice que nos presentó en un primer momento y eh, vamos encontrando todo lo que se menciona, ¿no? Las manifestaciones, la escultura, arquitectura, cine, música. En esta ocasión eh, yo encontré un libro que nos habla principalmente de las tradiciones religiosas. Si yo le doy clic en tradiciones religiosas, automáticamente nos va a marcar este espacio. Y justo en este espacio, eh, y justo en este espacio lo que vamos a encontrar son algunas de las, eh, digámoslo así, rituales o festividades que pasan en México, ¿no? Eh, tenemos en esta ocasión, justo en este apartado de tradiciones religiosas, los reyes magos, tenemos la candelaria, tenemos la semana santa, el día de muertos y la navidad. Eh, en esta ocasión lo que yo voy a hacer es eh, agregar una parte justo en día de muertos. Entonces, como les comento, primero hay que familiarizarse con la página, posteriormente hacer una lectura crítica eh, y y eh, por así decirlo, un poco despacio de todo eh, lo que se encuentra en el artículo. Tenemos, el día de muertos o día de todos los santos se ponen ofrendas para los difuntos. En dichas ofrendas se pone la foto de las personas que recuerdan a su alrededor, se llena de comida, frutos, flores, artículos y bebidas que ellos disfrutaban. La creencia es que en la noche del primero al 2 de noviembre los muertos llegan a la ofrenda y toman la esencia de todo lo puesto en la ofrenda para recordar cuando estaban vivos. En las escuelas se hacen festivales y se hace, y se dicen calaveras, Chistes de la muerte en otros. En las casas se comen hojaldras y pan de muerto. Entonces, eh, la persona en, en algún momento se creó este artículo y justo se llenó esta parte. Yo, por ejemplo, encontré un eh, encontré un libro que habla justo de fiestas mexicanas. También va a ser muy importante eso. Cada vez que eh, nosotros vayamos a editar o añadir algo o crear algo, es importante contar con las referencias. Eh, es un, también un eje importante o un, eh, un, un, un espacio importante para justo sustentar todo lo que estamos diciendo. Eh, lo que vamos a hacer es integrar eh, la información que yo encontré justo sobre el Día de Muertos a este espacio. Entonces, eh, en Wikipedia hay dos formas de editar. Les, vamos, eh, les voy a mostrar yo eh, las dos maneras en las que se puede eh, editar un artículo. Entonces, encontramos dos maneras, que es editar en código y en un editor visual, que digamos sería un poco más, eh, más sencillo. Eh, ¿Por qué tenemos dos, eh, dos formas de editar Wikipedia? Eh, porque justo en un primer momento les voy a mostrar. Eh, si queremos editar, por ejemplo, todo el artículo, lo que yo voy a ir eh, otra vez, donde, donde estaba la parte de buscar en Wikipedia, le voy a dar en editar código. Y justo cuando le doy en editar código me va a aparecer todo esto. Encontramos eh, algunas comillas, algunos corchetes, algunos paréntesis. Entonces, justo es un poco la idea de cómo en un primer momento eh, Wikipedia dio sus inicios. Entonces, se manejaba a partir de código. Eh, posteriormente, una idea eh, que surgió fue hacerlo un poco más accesible, eh, por así decirlo, y se creó el editor visual, que si le damos... Eh, a un costado de donde dice editar, nos va a cambiar eh, el espacio y es un poco más familiar a lo que tenemos trabajado en diferentes eh, espacios, eh, como es en los drives o los Office. Entonces, eso es un poquito la idea que se tiene, es un poquito más sencillo. Eh, en realidad, no, eh, las dos tienen eh, cosas muy enriquecedoras eh, y que son muy fáciles de usar. En realidad, eh, le voy a dar otra vez en leer para mostrar, ver, ver cómo se veía el artículo en un primer momento. Esto es en dado caso de que quiera editar todo el artículo. Pero, por ejemplo, si yo quiero editar eh, alguna sección, lo que tendríamos que hacer es ir a la sección que queremos editar. Por ejemplo, yo les hablaba de las tradiciones religiosas. Le voy a dar clic en tradiciones religiosas y le voy a dar en editar. Solo en, en la parte que dice el día de muertos. Entonces yo le voy a dar clic aquí y entonces en la información o en el libro que yo encontré eh, se habla y se mencionan algunos de los días en los cuales se van dividiendo. En México es una tradición muy importante, entonces eh, a partir de ciertas fechas se cree que eh, llegan algunas personas. Por ejemplo, aquí dice en este espacio, en esta oración... La creencia es que en la noche del 1 y 2 de noviembre los muertos llegan a la ofrenda. Yo tengo en el libro que encontré que se dice, en algunos sitios se distingue a los que murieron el 28 de octubre. A los muertos chiquitos, en esta ocasión los niños, el 1 de noviembre. A los muertos grandes, o sea los adultos, el 2 de noviembre. E incluso a las almas en el limbo, los niños que murieron sin ser bautizados, el 30 de octubre. Entonces, yo considero que esa información es pertinente, independientemente del 1 o 2 de, de noviembre, porque justo también es importante. Hay que pensar en colectivo. Entonces, eh, en algunos espacios, yo, voy a, yo, yo quizá podría agregar esa parte. La creencia es que en algunas... En algunas latitudes de, del, del país, se distinguen algunas fechas, además del día 1 y 2 de noviembre. Puedo poner una coma, se distinguen. Puedo poner una coma o puedo poner un punto, dependiendo de nosotros cómo vayamos viendo la redacción. Eh, también es muy importante, cada vez que vayamos eh, editando, construyendo, también es bueno darle una, dos o hasta tres leídas también para que nuestra cabeza quede un poquito más claro la forma en cómo se está presentando. Porque eh, también una idea importante que tenemos a partir de la edición es que todas las personas lo puedan leer, ¿no? Eh, desde un niño pequeño hasta un adulto mayor, hasta un joven, hasta un profesionista, hasta un científico, Cualquier rama, entonces, o cualquier este, esfera social que tengamos, ¿no? Entonces, la idea también es la claridad y la neutralidad que presentemos en todos estos espacios. Entonces, continuamos con nuestro ejercicio. La creencia es que en alguna latitud del país se destina de los además de los días 1 y 2 de noviembre. Se mencionan el 28 de octubre como la llegada de las personas, eh, las personas que murieron por un tercero. A los niños, a los infantes, a los niños, a los infantes, a los niños, niñas. Los niños y niñas eh, de cómo la llegada de los hombres moran prontos a los niños y niñas el día 1 de noviembre y a los adultos el día 2 de noviembre. El día 2 de noviembre. Eh, la idea también es, eh, como todo este trabajo es meramente colaborativo, también hay que ver de qué manera nosotros podemos integrar en ocasiones la información que ya se encuentra. Entonces, si yo ya coloqué el 1 eh, de noviembre y el 2 de noviembre, lo voy a colocar con números también para tener un poco la idea un poco más concisa y un poco más eh, eh, enlazada de cómo estamos escribiendo. Eh, se menciona el 28 de octubre eh, como la llegada de la provisión. Entonces llegan llegan a la ofrenda y toman y aquí es cuando continúo justo con la oración que eh, la otra persona que escribió ...justo este espacio... Eh, ...se retoma para que no se pierda... ...entonces llegan a la ofrenda y toman la esencia de todo lo puesto... ...lo puesto en ella... Lo puesto en ella para recordar cuando estaban vivos... ...entonces una vez que yo integre esta información... Eh, ...necesito también colocar la referencia que se va eh, que se ...de dónde saqué toda esta información... ...entonces como les comentaba... ...yo saqué esta información de un libro que principalmente habla sobre eh, fiestas mexicanas. Entonces, lo que voy a colocar es irme a mi libro eh, y empezar a llenar los espacios. Eh, importante, eh, en la parte de arriba, en esta parte de lo que es el, el editor visual, tenemos una barra de herramientas que nos van a ayudar justo a colocar todos estos espacios. Entonces, ahorita lo que yo voy a ocupar solo es la cuestión de la citación me voy a ir al punto donde terminé, a la oración donde terminé, le voy a dar en la parte que dice citar y posteriormente nos da la opción de eh, colocar una cita en automático, eh, que en ocasiones podemos colocar el URL, el DOI, el ICBN y automáticamente nos va a dar una cita, nos va a generar una cita. Pero eh, también se puede hacer manualmente y también nos da otro espacio que se dice reusar. Entonces, si hay una cita, que se usó en algún momento en la parte de arriba, lo que podemos hacer es solo seleccionarla y generarla. Pero como en esta ocasión no se encuentra la cita, lo que voy a hacer es darle clic en manual y eh, como yo, nos va a dar esta opción, sitio web, noticias, libro y publicación. Lo que voy a hacer es que como yo encontré esta información en un libro, le voy a dar clic aquí, justo en el libro. Voy a buscar a la persona que lo realizó. En esta ocasión tengo que es, eh, el apellido es Quijano, Pelo, Paloma. Realmente también eh, me pide justo el año eh, de la publicación, entonces le voy a poner el año, 1992. Como tal, no encontramos un capítulo. Encontramos que el editorial va a ser editorial 0. La fecha del ur eh, como no lo tenemos, no lo vamos a colocar. Hay algunos espacios que no se colocan. Encontramos el idioma. El idioma, el idioma va a ser español. Encontramos el ISBN y justo aquí colocamos el ISBN que se encuentra en nuestro libro, en nuestra publicación, dependiendo también la, la, la referencia o fuente que ustedes hayan encontrado. Y eh, justo en la parte de apellido solo colocamos el apellido. Eh, una disculpa por eso. Eh, lo que vamos a hacer es borrar. Eh, solo colocamos el, los apellidos. Borramos el nombre. Tenemos eh, esto, el número de página donde yo lo encontré, es la página número 108, y el título del libro, como les comentaba en un principio, es Fiestas Mexicanas. Eh, hay algunos espacios que no se van a llenar justo porque eh, en ocasiones no, no se cuenta con esa información. La idea es que tengamos eh, toda la información para colocarlos en algún momento. Una vez que ya haya colocado toda mis, eh, eh, todos los espacios o que haya llenado todos los espacios posibles y de los que tengo acceso, lo que voy a hacer darle click es darle clic en insertar y automáticamente se va a insertar nuestra cita. Entonces nuestra cita aparece como el número 3. Eh, una vez que hayamos insertado, nos va a colocar justo nuestra cita en la parte de hasta abajo donde dice referencias. Entonces, eh, regresamos a nuestro espacio donde estábamos editando, que era las festividades. Una vez que creamos que hayamos terminado, lo que vamos a darle clic es en la parte de arriba. Clic derecho en la parte superior, eh, perdón, eh, en la parte superior derecha le vamos a dar clic, le vamos a dar en publicar cambios. Y justo, este espacio, este cuadrito que tenemos, siempre nos va a aparecer en, la, en todas las eh, eh, ediciones que hagamos. Entonces, siempre hay que colocar lo que se hizo. En esta ocasión, en el espacio que dice Día de Muertos, yo eh, añadí información. Añadí información sobre algunos días. Eh, aquí también es importante, en dado caso de que hayamos colocado una coma, hayamos colocado un acento o viceversa, hayamos borrado una coma, un punto ya se, o se haya corregido, todo se coloca en este espacio. ¿vale? Una vez que terminamos le vamos a dar publicar cambios y una vez que se dan publicar cambios aparece este espacio. Una palomita donde dice se publicó el cambio y automáticamente va a aparecer. Algo que tiene Wikipedia es la cuestión automática e inmediata. Eh, una vez que yo haya hecho el, eh, el cambio, automáticamente si alguna persona llega a buscar este artículo sobre Cultura de México eh, y se va a la sección del Día de Muertos, va a encontrar la información que yo, que yo, este, yo aporté en este, en este momento. Entonces, eh, eh, nosotros también podemos darle seguimiento a la página, también ve, para ver todos los cambios que, que ha tenido o que, que ha desarrollado. Para hacer esto, solo hay que darle clic en esta parte, en, este, en la estrellita. Le vamos a dar clic y entonces nos menciona que este artículo, esta página, se añade a nuestra lista de seguimiento, ¿no? Que también nos va a marcar algunos cambios y podemos eh, ver qué es lo que ha pasado con este artículo. En dado caso de que también a ustedes les interese editar sobre algún tema en especial. Esta es la primera parte, el primer ejercicio sobre cómo eh, hacer una, una, edición, eh, una edición en una página de Wikipedia ya creada. Eh... Regresamos a la página. Entonces, eh, el primer ejercicio fue este, ¿no? Eh, hablar sobre, el, eh, sobre la primera edición. Posteriormente, el segundo ejercicio eh, va a ser la creación de una página. Para esto, eh, las personas que eh, vamos eh, en ocasiones comenzando a hacer ediciones o que nos estamos animando o que estamos viendo qué hacer, eh, hay un espacio eh, que ese espacio es eh, para trabajarlo personalmente. Eh, otra vez en la parte superior derecha, donde se encuentra nuestro usuario, la campana, eh, los avisos, la discusión, hay una parte que dice taller. Este taller nos va a ayudar, eh, es una zona de pruebas para nosotros. Aquí, en dado caso de que, por ejemplo, vayamos a crear un artículo, pero no nos dé el tiempo para terminar de crearlo, lo que podemos hacer es ir aquí a este espacio que dice taller, le vamos a dar clic aquí y justo en este espacio es eh, como, conforme vamos a crear, ¿no? Entonces... Eh, le vamos a dar clic en zona de... Eh, perdón. Entonces, por lo general, esta es la forma en cómo nos aparecería nuestra página eh, para hacer un taller. Entonces, también es importante tomarlo en cuenta eh, para eh, hacer futuras ediciones. Entonces, nuestro segundo ejercicio eh, que vamos a realizar va a ser la creación de una entrada a Wikipedia. Entonces... Lo que yo voy a hacer, yo ya tengo ubicado un artículo eh, para poder eh, hacer una edición. Entonces, lo voy a colocar justo aquí. Voy a colocar eh, la ciencia del trabajo. Eh, la ciencia del trabajo es un mural de un artista mexicano que es el que voy a crear. Y entonces, una vez que eh, busque la ciencia del trabajo, me va a mandar a Wikipedia todo lo relacionado a estas dos palabras, ¿no? Eh, por ejemplo, nos encontramos con la Facultad de Ciencias del Trabajo, la Historia de la Ciencia, Ciencia Ficción, Ciencia Política, Ciencia, Filosofía de la Ciencia. Eh, encontramos también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero, pues, esos son temas que no, no, no concuerdan con mi búsqueda. Entonces, nos va a aparecer posteriormente de este recuadro. Dice: si consideras que este artículo. Esta parte. A ver, si consideras que este artículo debería existir y dispones de fuentes fiables, puedes crearlo teniendo en cuenta nuestros pilares. Y si quieres, usando nuestro asistente, que también siempre va a ser de mucha ayuda. Eh, en todo momento la ayuda en las páginas de Wikipedia se va a hacer presente. Ahorita les muestro en qué parte se va a encontrar. Entonces, nosotros lo que queremos es crear un artículo, una entrada tal cual. Nos vamos a ir a la ciencia y el trabajo, más allá, una vez que colocamos nuestro nombre del artículo... Hay que, hay que colocarlo eh, como tiene que nombrarse o como se va a nombrar en realidad y como va a aparecer en la enciclopedia. Si lleva mayúsculas, si lleva minúsculas, eh, si es un nombre propio, eh, entonces también es muy importante ver cómo se va presentando. Eh, yo considero que sí debería ser creado este artículo porque yo encuentro una relevancia en este mural y que también encontré algunas fuentes eh, importantes que nos pueden ayudar a nutrirlo. Entonces yo le voy a dar en crearlo. Nos va a aparecer esta información. Wikipedia no tiene una página con el nombre exacto de la ciencia y el trabajo. Entonces, eh, aquí es la forma en cómo podemos crearlo. Entonces, le damos aquí, la ciencia y el trabajo. Eh, yo, como les comento, había hecho, eh, había hecho una investigación previa de si existía o no existía el artículo. Entonces, otra vez nos encontramos en nuestro editor visual. Eh, como les comentaba, también eh, la otra manera, la, la cuestión de la edición en código, también puede ser muy importante. Entonces, si también ustedes eh, gustan meterse al código, en la parte de arriba también le va a hacer a, eh, editar con código, que es este espacio. ¿no? Eh, vamos a continuar en editor visual y ahorita vamos a hacer unos ejercicios en la edición de código también para que ustedes vean eh, de qué manera se puede presentar. Entonces, eh, regresamos a nuestro artículo, la ciencia y el trabajo. Eh, para esta, este artículo yo ya había hecho una investigación sobre eh, quién, había quién había hecho este mural. Entonces yo empecé con eh, la estructura un poco del artículo. Un tip que, eh, eh, que les puedo brindar es... Eh, antes, bueno, tener una parte, digamos, como una, este, un espacio donde tengamos toda nuestra formación guardada. Eh, por así decirlo. O sea, digamos que este es un documento, un Word en donde presentamos nuestro trabajo. Eh, ahora simplemente sí trabajo, meramente offline. Entonces es muy importante eh, tener un respaldo, por así llamarlo. Entonces, la ciencia del trabajo, así se va a llamar mi artículo. Eh, yo le voy a dar eh, copiar. Esta es un poco la información que yo encontré, eh, más bien que yo empecé a trabajar y que empecé a redactar. Eh, con relación a todo esto, entonces tenemos la primera parte que sería la cuestión introductoria. La ciencia del trabajo es un mural realizado por el artista mexicano José Chávez Morado, de 1900, 1952, perdón, ubicado en las afueras del auditorio Alfonso Caso, antes la antigua Facultad de Ciencias, de la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces... Eh, es importante, porque les eh, recalco mucho la idea de leer los artículos en un primer momento. Porque así podemos detectar la manera en cómo se van presentando. Por ejemplo, los artículos de Wikipedia, eh, principalmente el nombre eh, principal, se coloca con negritas. Entonces, en nuestra barra de herramientas nos van a aparecer estos elementos. Yo, por ejemplo, tengo lo que dice párrafo. Aquí puedo colocar los títulos y los subtítulos, que ahorita también les voy a colocar para que ustedes vean de qué manera se realiza. Posteriormente, tengo negritas, cursivas y quitar. Así tenemos otros más. Los idiomas, si es más pequeño o más grande, o se subraya. Posteriormente tengo, eh, como si fuera una cadenita, estos son los enlaces que colocamos en Wikipedia, que justo eh, podemos, eh, en Wikipedia hemos visto que se colocan algunos enlaces de color azul, es porque justo nos ayudan a trasladarnos de un artículo a otro a partir de un tema en común o de una palabra, que también va a ser muy importante y es la forma también en cómo evolucionamos. Por ejemplo, eh, leyendo un artículo podemos estar quizá hablando de la cultura mexicana pero yo le di clic a gastronomía posteriormente de gastronomía me mandó a gastronomía del estado de Mérida y del estado de Mérida llegué a la comida eh, al artículo de la cochinita, entonces es la manera de ver cómo vamos brincando y conociendo eh, la forma en cómo se van enlazando todo esto, también por eso los enlaces son muy importantes vamos a colocar uno de ellos la ciencia y el trabajo es un mural realizado por el artista mexicano yo considero que José Chávez Morado tiene que tener un enlace. Le voy a dar clic aquí. Una vez que le doy clic aquí, Wikipedia lo que va a hacer es buscar en la página eh, si existe un artículo un de él, de esta persona. Justo existe un artículo. Le vamos a dar clic. Una vez que le damos clic, va a aparecer eh, que se encuentra con enlace. Si nos damos cuenta, el color ya cambió. Ya no son negritas, sino es un color azul eh, totalmente remarcado, eh, porque justo ya se encuentra con un enlace. Asimismo, considero que también el año va a ser muy importante, entonces coloco el, eh, el enlace. Ubicado a las afueras del auditorio Alfonso Caso, antes de la antigua Facultad de Ciencias, de la unidad de posgrado, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Considero también que la universidad debería tener un enlace. Voy a dar clic aquí y justo es, aparece. Aparece como una, institu una institución educativa en México. Una vez que terminamos, le voy a dar clic aquí y eh, yo consideraría que mi primer párrafo ya se encuentra terminado. Justo lo que queremos en la introducción o la, o la introducción del, del artículo es mencionar de qué va. Eh, posteriormente, eh, mi artículo también tiene que tener una descripción. Si ahora estoy hablando de un mural, considero que debería tener una descripción. Entonces, le voy a dar clic aquí en párrafo, posteriormente voy a escoger la, eh, la sección de título y le voy a dar aquí en descripción. Una vez que le doy en descripción, voy a llenar justo este apartado. Eh, otra vez, eh, como les comentaba, yo es eh, un artículo que ya había comenzado a trabajar. Entonces, eh, voy a mi, a mi espacio donde lo estaba trabajando. En descripción le voy a dar otra vez, eh, colocar la información que encontré. Entonces empiezo con la descripción. La obra es uno de los tres murales creados por el artista ubicados en la UNAM. Es un mural que muestra cómo fue la construcción de Ciudad Universitaria. Yo, por ejemplo, aquí consideraría que Ciudad Universitaria debería tener un enlace. También es importante, no hay que abusar... Eh, no hay que abusar este, de los enlaces porque eh, también entre tanto enlace podemos brincar a otros. Entonces, consideramos, y también esta, esta cuestión crítica que también nos da la cuestión de editar Wikipedia es muy importante para detectar qué sí y qué no es importante. Eh, como les comento, regresamos al ejercicio. Es un mural que muestra cómo fue la construcción de Ciudad Universitaria. Yo coloqué un, aquí un enlace en el cual se presentan siete escenarios y personajes que fueron clave desde sus inicios, en los cuales se hace énfasis en la reafirmación de la cultura mexica, la cual es representada con la cuatlico. Yo, por ejemplo, en México eh, es un, un nombre que suena mucho, pero también va a ser muy relevante esto. Wikipedia en español no solo la leen en México, la leen en Argentina, la leen en Colombia, la leen en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, en diferentes partes. En España también se llega... Eh, todo ahora sí, digamos que toda, todo este espacio donde la lengua es eh, el español va a ser muy importante. ¿no? Entonces también... Eh, es importante colocar estos enlaces a partir de la eh, idea que tenemos nosotros. Por ejemplo, Cuatlicue es un nombre que me suena bastante por la cultura que tenemos en México, pero quizás en Uruguay o quizás en Argentina no saben qué es la Cuatlicue. Lo que voy a hacer es otra vez colocar un enlace y justo, Cuatlicue nos dice que es una diosa azteca de la Tierra. Le voy a dar clic y le voy a dar un pequeño punto. En la descripción lo voy a dejar así eh, para seguir trabajándolo. Eh, considero también, eh, hablamos de las referencias, la, la idea de la importancia de las referencias. Lo que voy a hacer posteriormente es irme al párrafo otra vez, voy a colocar otro título y aquí voy a colocar mis referencias que encontré. Eh, importante, yo, yo estoy colocando toda la información, pero también ustedes pueden a la par ir colocando las referencias. Por ejemplo, entonces, yo aquí en José Chávez Morados encontré una referencia que me habla un poco de su vida. Lo que voy a hacer es colocar la referencia que nos habla de él. Entonces, otra vez, nos vamos a la parte de citar. En citar, ahora lo que voy a hacer es intentar eh, que se genere automáticamente. Entonces, eh, en mi documento que también yo creé antes, eh, voy a ir a buscar el, el artículo de la persona que encontré. Eh... Entonces... Yo encontré este artículo, lo que voy a hacer es eh, otra vez en la parte que es automático, le voy a le voy a dar pegar, le voy a dar clic en generar y hay que ver si nos da la cita total, si no lo que tendremos que hacer es generarla manualmente, que también va a ser muy importante. Entonces la idea es eh, mostrar, eh, por ejemplo, me dice que no se puede crear, esto también va a ser muy importante. Eh, no se va a crear, está bien, eh, no, no pasa nada, lo que aún nos vamos a ir es en la parte manual. Le vamos a dar que es una, es una publicación que encontré. Por ejemplo, aquí si sí voy a colocar el URL, en la información le voy a dar eh, el nombre del, del artículo, el título, Chávez Morado, de Eh, posteriormente voy a colocar el nombre de la persona que lo realizó. En esta ocasión, Eres eh, Gavilán. El nombre de la persona, Ana Isabel. Voy a buscar en la información que encontré, eh, justo el año del que, del que la persona partió para crearlo. En esta ocasión es el 2000. Publicación. Eh, le voy a dar que es una publicación. Mm. Okay. es la publicación número 87 del Instituto de Investigaciones Estéticas entonces le voy a dar que es una publicación del número 87 eh, y, eh, yo consideraría que tendría como en parte algunos puntos interesantes eh, y estaría completa la información que yo integro lo que voy a hacer es insertar una vez que insertamos se va a colocar Importante, para que nuestras referencias aparecen, si nos dimos cuenta en el artículo pasado que editamos, se mostraba el, la referencia. Lo que voy a hacer ahora es darle clic, posteriormente le voy a dar en insertar, eh, en insertar, en la parte de insertar, nos pues van a aparecer diferentes espacios. Si yo quiero insertar una referencia, o más bien que mis referencias aparezcan en ese artículo, le voy a dar lista ref, y automáticamente todas las referencias que lleguemos a colocar se van a colocar en ese espacio. Eh, asimismo, podemos seguir colocando todas las citas que encontramos. Entonces, también va a ser muy importante. Entonces, eh, yo encontré otra cita. Eh, esta cita es de la UNAM. Entonces, eh, entonces yo encontré otra cita de la UNAM. Lo que voy a hacer es integrarla. Le voy a dar clic en mi documento. Igual, le voy a dar eh, justo en ese espacio. Es uno de los tres muebles en la UNAM. Le voy a dar en, perdón, en citar, automático, vamos a dar clic, enter, vamos a dar si nos da la cita, exactamente, justo en automático nos dio una cita eh, automática, murales de la UNAM, lo que voy a hacer es darle a insertar y automáticamente nos aparece. Posteriormente, seguimos hablando del mural, una muestra de la construcción, eh, yo también encontré otro artículo eh, sobre eh, ciudad universitaria, o más bien, sí, un artículo que nos habla de ciudad universitaria y la importancia que llega a tener a partir de... En esta ocasión la UNESCO. Entonces, lo, que, igual, lo mismo que hago es seleccionar, agarrar la cita, colocarla y generarla. Insertamos la cita y se van colocando. Si nos damos cuenta, se van eh, acomodando dependiendo de la forma en cómo, cómo vayamos acomodando las citas. Entonces, también va a ser muy importante. Eh, por ejemplo, en, los primeros, eh, en las primeras creaciones del artículo, lo que... Lo que intentamos es que la gente mantenga el artículo, que se mantenga justo aquí. Hay un grupo, hay un grupo muy grande de personas de una comunidad que se encuentra dentro de Wikipedia que se encarga eh, de proteger algunos artículos, eh, que no sean vandalizados, de eh, reforzarlos un poco lo que estamos haciendo nosotros. Eh, yo recomiendo también que cuando se cree un artículo se coloque una plantilla. Esta plantilla informa a toda la comunidad que está editando Wikipedia justo eh, que una persona o varias personas están editando ese artículo y que se sigue trabajando eh, hasta, ter, hasta concluirlo. Yo lo, lo que recomiendo es al principio de cada artículo, antes de nuestro párrafo introductorio, colocar esta plantilla. Me voy a dar otra vez en la parte de insertar. Voy a colocar plantilla y aquí voy a buscar una plantilla que se llama En Desarrollo. Nos aparece en automático y yo le voy a dar a insertar. Entonces, una vez que le doy clic en esta plantilla, dice uno o varios wikipedistas, están trabajando actualmente en este artículo o sección. Entonces, este, eh, esta plantilla nos ayuda a seguir trabajando nuestro artículo sin que exista un borrado. Entonces, también va a ser muy importante mostrarlo. Eh, lo que yo quiero hacer es eh, quizás guardarlo, también para mostrarles súper rápido cómo es la creación en código, mostrarles algunos eh, elementos importantes y listo. Le vamos a dar en publicar página. Y hay que poner qué es lo que se hizo. En esta ocasión fue se crea de la ciencia y el trabajo. Eh, le voy a dar publicar página, después me va a aparecer un captcha. Eh, hablamos otra vez de, de este espacio que es de, de seguridad. Eh, le voy a dar el captcha que me, que me aparece justo en este espacio. Eh, le voy a dar clic. Y una vez que le doy clic va a aparecer otra vez la palomita y dice, se ha creado la página. Eh, este artículo yo considero que necesita un poco más de información. Eh, yo consideraría que debería tener quizás una ficha técnica en la cual apareciera. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar rápido la edición en código, también para dar unos minutos para eh, que se hagan las preguntas que, que lleguen a tener. Entonces, yo eh, antes busqué eh, una plantilla que se encuentra eh, eh, por lo general en algunos artículos. Eh, lo que en ocasiones podemos hacer también es ob observar algunos artículos cómo se encuentran y posteriormente ir este, tomando algunas ideas de cómo se van presentando por ejemplo yo encontré un artículo que hablaba justo de eh, una página de también otro mural que se llama el retorno de Quetzalcoatl. entonces en ese en ese artículo encontré que había una plantilla de una, una ficha de una de pintura ¿no? que es un poquito lo que voy a integrar en estos momentos entonces me voy a ir a la ficha entonces, lo que hago es eh, quizás copiar y pegar la ficha. Eh, yo busqué ficha de pintura. Ahorita también les menciono dónde se pueden encontrar todas estas fichas. Y vamos a colocar el título. El título es La ciencia y el trabajo. Eh, como tal, ahorita no tengo una imagen de... de del mural que se encuentra en la UNAM, eh, y tampoco encontré una, una imagen que, es, que se encuentre en Commons, pero si en algún momento llego a ir a la UNAM, a la ciudad, a ciudad universitaria, al campus universitario, puedo llegar quizás a tomar una foto eh, con alguna perspectiva en la que se vean algunos espacios. El autor, eh, aquí lo vamos a poner otra vez, José Chávez Morado. Eh, si nos damos cuenta, eh, estamos ya editando en código. Eh, encontramos algunos corchetes algunos espacios eh, un poco más eh, marcado hablamos del año de la creación en esta ocasión es 1952 el estilo eh, es un mural eh, lo podremos marcar como muralismo mexicano muralismo mexicano la técnica es una técnica vinílica por lo que llegué a encontrar en los artículos, no tengo la longitud, ni tampoco tengo la anchura, ni la localización, sé que se encuentra en la Ciudad de México y en el país. Eh, un poco lo que nos da eh, el editor visual es eh, poder visualizar cómo se va a mirar, si nos damos cuenta, en el otro solo damos eh, la creación o publicar cambios. En este espacio, en la parte de abajo, nos coloca ahora el resumen de edición. Pero en la parte de abajo también es importante. Encontramos publicar cambios en color azul, que es la forma en cómo aparece en el editor visual en la parte superior eh, derecha. Tenemos mostrar previsualización y mostrar los cambios. Yo lo que voy a dar aquí es en el segundo botón que dice mostrar previsualización. Una vez que le doy clic aquí, justo dice... Previsualizar, recuerda que esto no es más que una previsualización, aún no se han guardado los cambios, también hay que tenerlo en cuenta, pero justo nos muestra cómo se va mirando el artículo en realidad, entonces eh, está la parte que yo integré en un primer momento, la, de, eh, la introducción, la descripción, las referencias y ahora nos encontramos del lado derecho lo que viene siendo esta ficha técnica, ya cuando tengo una imagen quizás se llegue a apreciar de mejor manera. Entonces, también va a ser muy importante ver cómo se van presentando. Yo quiero seguir editando y yo quiero seguir guardando mis cambios. Me voy a ir a la área de edición y eh, recuerdan que les mencionaba lo de eh, las referencias o lo de las eh, descripciones que también llegan a tener, eh, los espacios que llegan a, a encontrarse. Yo considero también que eh, hay otros eh, murales que también se pueden observar del trabajo que, que realizó este, este artista. Entonces, hay otra parte que se, eh, lo vamos a poner como VH también. Y lo que vamos a dar es, este asterisco nos marca lo que, lo que fuera, eh, digámoslo así, una viñeta. Eh, importante y también, eh, casi se me pasa a decirles, en la parte de arriba también tenemos nuestro, nuestra barra de herramientas, un poquito lo que mostrábamos con el editor visual. Eh, y justo aquí en la parte de ayuda, siempre nos va a decir, este es, eh, digamos, el formato de cómo se va a encontrar. Por ejemplo, si nosotros queremos escribir en cursivas, dos comillas, y esto es lo que nos va a obtener. Dos comillas al inicio, dos comillas al final. Si queremos en negritas, tres comillas al inicio, tres al final, para que se marque el texto en negritas. Eh, los enlaces, también los encontramos, cómo queremos que se marquen los enlaces. Eh, tenemos estos ejemplos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos lo que vienen siendo los títulos que los títulos se colocan con el signo de igual, dos al principio dos 2 al final, dependiendo si es un título. Si es un subtítulo, ponemos 3 eh, y así sucesivamente, 4 hasta 5. Recordamos que siempre tienen que ser al final, al principio y al final. Y en las listas, estos eh, digamos que son las viñetas. Entonces, si queremos que sean en forma de viñetas, le damos un asterisco y ponemos posteriormente el, número, el nombre, del elemento. O si queremos enumeración, colocamos el signo de gato y listo. Eh, Esta es también una manera de cómo ir introduciéndonos a la cuestión de la edición en código. Eh, la ayuda siempre se va a encontrar aquí, entonces también hay que tenerla presente. Yo, por ejemplo, eh, considero que la gente también, si ve este artículo, también debería observar esto, que se llama el retorno de Quetzalcoatl. Eh, lo que hago es para darle el enlace un poco lo que habíamos con la edición visual, es colocar estos, dos al principio, dos al final. Le voy a dar otra vez, mostrar previsualización. Y justo, si nos damos en base también, el retorno del que Chacua se va a encontrar. Ya para culminar, voy a ir a la parte de hasta abajo. Y también una parte súper importante son las categorías. Así es la forma en cómo también podemos ir ubicando eh, ciertos, eh, ciertas temáticas, ciertas ideas que se van eh, encontrando en la en, enciclopedia Libre que viene siendo Wikipedia colocamos el control de autoridades y son las categorías, las categorías van a ser fundamentales, en esta ocasión eh, yo voy a colocar dos categorías murales de la ciudad universitaria de la UNAM y categoría obras de 1952 eh, yo considero que mi artículo eh, se ve y se nota un poco más completo, tenemos las referencias tenemos eh, la tablita que se encuentra a este lado, la ficha de pintura entonces lo que voy a hacer ya es guardar tal cual entonces en mi resumen de edición voy a poner, se integra ficha de pintura, que fue lo que hice. Asimismo, se integran categorías. Se integran o se añaden, como ustedes quieran colocarlo. Una vez que está listo, eh, está en la página de vigilar la página y le voy a dar publicar cambios. Listo. Una vez que le doy publicar cambios, me aparece una paloma que dice se ha guardado la edición. Entonces, si nos vamos ya otra vez a nuestro artículo... Eh, como les comentaba eh, al principio de nuestro primer ejercicio, es automático, inmediato también todo lo que se va, lo que se va a realizar. Entonces, eh, vamos a terminar justo en este espacio, eh, la ciencia del trabajo es un mural, eh, un, un artículo de Wikipedia que voy a seguir trabajando, por eso coloqué esta, esta ficha, la introducción, la descripción, otro artículo importante, algunas referencias, todavía tengo otras por agregar, el día de hoy las voy a integrar y por último las categorías. Entonces, estas categorías nos van a aparecer perfectamente. Cuadros del muralismo, murales de la ciudad universitaria y obras. Ya después, si nosotros queremos interactuar un poquito con esas categorías, podemos buscarlas en los artículos de Wikipedia y darle clic. Entonces, automáticamente nos van a marcar las categorías que se van encontrando en diferentes espacios o eh, algunos cuadros del muralismo mexicano que también se encuentren. Eh, vamos a dar, eh, ahora sí, eh, voy a terminar eh, de compartir mi pantalla. Y ahora sí vamos a la parte de las preguntas. Y justo la idea siempre es eh, invitarlos a editar eh, uno de los pilares importantes que tiene Wikipedia, es que ustedes, eh, nosotros, todas, todos, seamos valientes al momento. No pasa nada si eh, picamos y, y nos equivocamos en quizás en colocar una coma, un punto, una oración... Eh, o quizás creamos un artículo, eh, justo la idea es como animarnos, eh, ser valientes en ese sentido y compartir todo lo que en algún momento nosotros tengamos. Que también un poco la idea eh, que tenemos es que todos y todas somos expertos en algún tema, por ejemplo. Eh, entonces va a ser muy importante. Eh, si gustan, abrimos eh, un espacio para preguntas y respuestas. Eh, ¿Clau, estás por ahí? Hola, sí. Eh, muchas gracias, Alex. Muchas gracias por, eh, por esta demostración de hacer una edición, o bueno, un par de ediciones en vivo. Estas ediciones, lo, tanto el artículo que ya estaba, por el artículo que acaba de crear, ya se pueden consultar en Wikipedia. Si ustedes nos buscan, ahorita ya están completamente disponibles. Me parece también muy importante eh, lo que mencionaste acerca de poder, eh, todo lo que hay considerar. hay que considerar antes de editar un artículo. Es decir, no se trata solo de llegar y, y cambiar el, el, la información que está ahí, sino que se trata de un proceso antes, eh, un proceso previo, ¿no? Buscar información, referencias, leer el artículo, qué es lo que tiene, qué es lo que le hace falta, eh, cuál es la pertinencia de mi edición al respecto. Entonces, les parece que es importante retomarlo porque nos ayuda a entender que no se trata, o sea, que editar Wikipedia implica un trabajo, implica un esfuerzo. Y comparto por ahora dos... Eh, los comentarios y las preguntas que eh, nos están llegando eh, Marta nos escribe Hola, ¿se pueden crear fichas técnicas desde la edición visual o solamente desde la edición de código? Saludos desde Mérida Muchas gracias Marta eh, Sigo con las dos que siguen y ahorita continuamos eh, Misad Becerra ¿se tiene algún grupo de wikipedistas en Jalisco? Y Clau García, ¿si traduces un artículo hay que decir desde qué Wikipedia lo haces? Sí. Eh, contestando la pregunta de Marta, eh, ¿sí se puede eh, crear fichas técnicas desde la edición visual? En la parte de insertar, eh, un poco lo que veíamos en ese ejercicio, eh, hay una parte, cuando le damos insertar va a aparecer en el segundo... ...ahí donde colocamos eh, que nuestra, nuestro artículo creado iba a, ser, eh, iba a estar en obras. O en desarrollo, ahí podemos buscar la ficha, no sé, quizás podemos buscar una ficha sobre una institución cultural, o sobre un deportista, o sobre un medio de transporte, entonces, eh, justo, podemos colocar ficha, tal, ¿no? Entonces, automáticamente nos va a dar como la búsqueda que tenemos, pero sí, eh, tanto en editor visual como en edición en código se pueden crear las fichas técnicas que, de las que estábamos hablando en un primer momento. Eh, contestando la pregunta de Misaj, eh, ¿se tiene algún grupo de wikipedistas en Jalisco? Tenemos colaboraciones con algunas instituciones y algunos eh, coordinadores de la Universidad de Jalisco, del CUCSUR, Sur, que también se encuentra por allá. Eh, un poco lo que queremos desde Wikimedia México es descentralizar las actividades y brindarle eh, un acercamiento a diferentes espacios. ¿no? Desde el área educativa, que es eh, donde yo colaboro, eh, consideramos muy, muy relevante esto. Eh, si en algún momento eh, te interesa como, eh, eh, a tener un poco más de información al respecto, nos puedes escribir en nuestras redes sociales, nos contactamos personalmente y podemos justo hablar del tema. Y eh, contestando la pregunta de Clau García, Clau, ¿quieres contestar, por favor? Sí, claro. Eh... No es, digamos, obligatorio como tal, pero es muy recomendable que se pueda desde que Wikipedia se está creando la, el, el nuevo artículo que se crea, porque así podemos tener un parámetro desde qué Wikipedia está considerando, qué versión de Wikipedia o en qué idioma está considerando la importancia del artículo que, que estamos editando o que queremos crear. Existe una herramienta de traducción que una vez que ustedes hayan creado su cuenta en Wikipedia, eh, se los voy a mostrar por acá, Cierro esto. Una vez que hayan creado su cuenta de Wikipedia y hayan entrado a su usuario, del lado derecho van a entrar a la pestaña de contribuciones y les va a aparecer. Aquí está. El recuadro de traducción. Esta es una herramienta que permite elegir. Eh, si se fijan. les permite ver, por ejemplo, las, las traducciones que tienen, pero además empezar traducciones en el caso de que ustedes hayan detectado que hay un artículo que existe en, por ejemplo, la Wikipedia en inglés o la Wikipedia francés y no en español, o viceversa, que está en español y ustedes la quieren pasar a otros idiomas. Entonces le dan eh, buscar página, eligen el idioma en el que quieren comenzar a hacer la traducción. Y en automático les, este, les dice, tú vas a hacer esta traducción de este idioma a este idioma y vas a poder comenzar a editar. Eh, este, a diferencia de Wikipedia, de la plataforma que conocemos como tal, es la, la traducción se puede ir guardando. Y si por ejemplo yo no la termino hoy y quiero continuar mañana, la, la traducción se queda eh, ahí en automático, como las que aparecieron en este momento. Esta es una herramienta que automáticamente también desde que la creamos señala desde qué versión de Wikipedia se tradujo y nos ayuda a tener este, una guía. Eh, es importante mencionar que las traducciones que se hacen desde esta herramienta son eh, muy automáticas, entonces eh, hay que meterle mano en cuanto a que la redacción, el estilo tenga una mayor claridad y no parezca una traducción de, de máquina. Y eso sería en, en, todo en cuanto a traducción, no sé si haya alguna otra duda o podemos, eh, no sé si quieras también algún otro comentario, Alex, con el que quieras cerrar. Sí, claro gracias. Eh, justo la idea de invitarlos a editar Wikipedia, eh, ahora sí todos y todas podemos editarlos, eh, ya vieron que no es nada, nada complicado. En dado caso de que ustedes necesiten un poco de ayuda, eh, un poco de, de guía, eh, se encuentran en las partes de ayuda en la página de Wiki, Wikipedia. También nuestros canales de comunicación eh, desde Wikimedia México se encuentran abiertos para todas y todos ustedes. La invitación es esa, anímense a editar Wikipedia, eh, eh, es otra forma de aportar a la información que hoy día tenemos en el mundo. Eh, y que también el impacto que puede llegar a tener va a ser muy importante, no solo para nosotros, sino para todas las personas que consultamos o checamos día a día Wikipedia. Eh, gracias por habernos acompañado. Eh, un gusto estar acá con ustedes. Y, pues, sean valientes. Anímense. Muchas gracias, Alex. Y muchas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Eh, esperen pronto más noticias sobre más eh, webinars, de diferentes temas que tendremos eh, por este canal y cualquier otra duda que pudieran llegar a tener también en nuestros canales de comunicación están abiertos. Muchas gracias de nuevo y por acá seguimos.